Bienvenidos a Bodegas Altanza, mi nombre es Carlos Ferreiro y os voy a presentar una de nuestras creaciones. Altanza Reserva Especial, 2004. La añada 2004 fue eh, calificada por el Consejo Regulador como excelente. Este vino está considerado con, como 93 puntos Parker, también como 92 puntos International Wine Review. Es de nuestras propias viñas, tiene más de, con más de 70 años y en nuestra variedad estrella aquí en Rioja como es el Tempranillo a la vista, eh, podemos hablar de un vino que tinto, con color granate, es alta capa y muy limpio. En cuanto al aroma, podemos hablar de un vino goloso, muy aromático, con mucho potencial, frutas fruta rojas, espe eh, espe especias, como balsámicos. Y en cuanto a boca, pues vemos que es un vino que es muy profundo, muy agradable, con, eh, con un largo recorrido, con gran gusto. Es un vino que el, el mallaje perfecto sería con unas carnes, verduras y la temperatura de servicio sería 16